Horóscopo de Piscis para hoy, 20 de marzo de 2018. Estamos en un sistema económico que realmente nos ata si no somos cuidadosos, seguramente estás de acuerdo con esto. La vida sin dinero es muy difícil, pero disponer de dinero y no utilizarlo para mejorar nuestras vidas tampoco es una solución. Y, tenemos tan poco tiempo en la Tierra. El día de hoy podría ayudarte a encontrar una solución para este gran dilema.